Bienvenidos todos a Reflexiones y Pensamientos Bíblicos con Elida Y Rafael Cavazos, ¿qué tal? Así es. ¿Cómo están amigos? Eh, bienvenidos, bienvenidos a esta nueva cápsula que estaremos presentándoles para pues que usted reciba, reciba pues, la bendición del Señor. Así es, amén. Sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes y agradeciéndoles eh, su atención y agradeciéndoles a todas las personitas que pues se han servido eh, también compartir estos, estos pensamientos bíblicos. Así es. ¿Y el tema de hoy? El tema de hoy va a ser la parábola del trigo y la cizaña. Ah, hermoso tema, hermoso la parábola tema. del trigo y la cizaña. Así es. Y vamos a ver de es. qué se trata esto. Y nos vamos ahí al vers versículo 24. Nos vamos al verso 24. Mateo 13, del 24 al 30. Así es. Y el 24 nos dice. Nos dice así. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Uh -huh. Fíjese ¿qué, qué hermoso es esto. Dice uh -huh. que le refirió una parábola... A, a la gente que a estaba gente. allí Y les dice El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró Buena semilla en su campo En su campo Entonces eh, el señor cuando vino uh -huh. Vino a eso A sembrar la buena semilla es. Del reino de los cielos correcto Y fíjate algo que es bien, bien curioso ¿Cuántos años hace de esto? ¿Y cuántos ignoran? Porque yo también lo ignoraba Claro, antes, pues sí muchos eh, años Lo, lo que es el reino de los cielos y ignorábamos que la buena semilla, pues es la palabra de es Dios. Es la palabra de Así, Dios. en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, Así es. vamos a ver qué nos dice el verso 25. El 25 nos dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró su cizaña en el trigo y se fue. Fíjate, eh, aquí hay un pasaje precioso uh -huh. y un punto bien, bien, bien importante que todos sus amigos... Y amigas que están viendo y escuchando este video, pueden entenderlo. Sí. Dice, mientras dormían los hombres, vino uh -huh. su enemigo. Vino su enemigo. Mientras dormían. Uh -huh. Cuando uno está dormido, uh -huh. pues uh, estás sin, eh, sin conocimiento. Sí. Estás sí, sin sí. el entendimiento. No estás precavido ahí en ese momento. Exacto. No estás despierto para estar pues, a, a la espera de algo. Uh -huh. Si oyes un sí. río fuerte, posiblemente, pues sí puedas despertar Si sí, sí. no estás como el, el centinela. El centinela es, es el que está despierto, ¿sí? Ajá, a, a, así es. Velando Y por entonces, ahí. ¿qué pasa? Si el enemigo nos pesca dormidos, ¿qué hace? Viene y siembra la ciseña La mala, sí, la mala y, ¿Y se va? Exacto. Miren, déjenme hacerle es. una pregunta a, a nuestros amigos que están viendo y escuchando eh, esta cápsula. Sí. ¿Existe el bien y existe el mal? sí. Dentro de cualquier sociedad del mundo, siempre hay gente buena y gente mala. Hay los gobernantes, están los policías y están los maleantes y están las cárceles, ¿verdad? Correcto. Entonces, Así es. pero ¿para quiénes son las cárceles? ¿Para Para quiénes son a los que los policías van a, a tratar de, de aprender? O sea, a los malos, a los, a los malos, que están haciendo el daño. Correcto, o sea, así no es. No a los que está haciendo el bien. No, no, no. Aunque a veces suceden uh -huh, uh -huh. detalles así, pero no es el común. Sí, no, no, el, no común es el común es para el malo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos quedamos dormidos, uh -huh. podemos tener el problema de que el enemigo venga y nos robe las bendiciones, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Exacto. Vamos a ver qué nos dice el 26. Exacto, el 26 nos dice así: dice y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Y qué sucede? Bueno, pues como cuando uno nace. Nacen uh -huh. niños que van a ser para bien y van a nacer niños que van a ser para mal. Uh -huh. Niños y niñas, obviamente, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que nace, uh -huh. pues va, sí. va a crecer. Sí, sí, va crece. A crecer. Y... En, entonces, eh, tanto el, el bueno como el malo mm, se va a desarrollar. Uh -huh. mm, correcto. Pero cuando uno no tiene el conocimiento de Dios, puede convertirse en la cizaña. Sí, sí, porque bueno, ahí... ahí este, Por el mismo desconocimiento. Desconocimiento, correcto. Imagínate que pues yo cuando no conocía del Señor, uh -huh. venía a ser como la cizaña. Pues no, sí. no sabía hacer las cosas bien como, sí. como a Dios le agrada. Sí. ¿verdad? Eh, muy Para ti todo era normal, natural. Eh, exacto. Porque había, no había el conocimiento. Eh, exacto. Pero vamos a ver qué nos dice el 27. Nos dice el 27: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Bueno, la, la, lo que pasa es que la cizaña se va desarrollando también uh -huh. como la hierba mala. Sí. Así, al, al igual que la, la buena hierba, o sea, hablando de, de, de la semilla del trigo. Sí. Pero también el, el enemigo. Viene y siembran en nuestras mentes y en sus corazones las malas costumbres. Sí, porque eh, todo depende con, o sea, de niño vamos a decir, Ajá. con, con quién es, eh, cuál, quiénes, son tus amistades, que, que los niños, o sea, eh, si no, no todos, este, eh, tienen en sí el conocimiento, no les enseñan sus padres, bueno, pues, eh, ese es el problema. Y dime con quién andas, ¿y te diré quién es? Un, un dicho popular por ahí, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, veamos lo que dice el verso 28. El 28 nos dice, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y, y lo y lo arranquemos? Fíjate, esto me hace recordar eh, viendo las noticias en la televisión uh -huh. hace unos días. Resulta que una persona se estaba robando una bicicleta que estaba afuera de la sí. estación de, de policía. Sí. No sé en qué parte de, sería, era aquí en Estados Unidos. Uh -huh. eh, te, tenían ahí una parte donde podían estacionar la, la, las cosas que recogían, ¿verdad? Correcto. Entonces, pero un ladrón, ahí afuera <ríe> de la estación. De, ahí de, de de afuera, ahí lo. lo se es. estaba robando la bicicleta. Uh -huh. y estaba intentando. Intentando. Entonces salió un policía. Y lo, lo y vio. Lo y... ve, pero le extrañó lo que estaba haciendo. Ajá. Y ahí mismo lo agarró. <ríe> sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por Así qué? Así es. Porque lamentablemente existe la maldad. ¿Existe la maldad? La maldad existe. Así es. Entonces, si no somos buenos, podemos pasar al equipo de los malos. Sí, así es. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que nos está diciendo, ya les dijo un enemigo hecho esto, los señores le dijeron que es pues que vayamos y que la arranquemos. Miren, si yo hubiera terminado mi vida uh -huh. antes de uh -huh. conocer al Señor, uh -huh. hubiera sido como la hierba mala. Uh -huh. Pues sí, sin el conocimiento. Sin el conocimiento. Entonces, dice sí. el Señor, no, no, no, no, no, no, déjenla ahí, déjenla que crezcan juntos. Pero fíjate lo que dice el verso 29. Uh -huh. El 29 nos dice, Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Sí, ¿por qué? Porque si yo hubiera sido arrancado antes, por así decirlo, uh -huh. jamás hubiera estado predicando. O dando uh -huh. enseñanza bíblica, como Ajá. en este momento. Así es. Entonces, qué bueno que el Señor dijo, no, no, no, no, no, no, no le arranquen antes, uh -huh. antes de tiempo. No hace que arranquen también al trigo. Y sí. ¿Por qué? Porque mi hierba puede haberse convertido en trigo. Exacto. exacto. Y así me considero como la hierba de así trigo es. que creció junto a la maleza. Uh -huh, uh -huh. Entonces, Dios nos está dando siempre las oportunidades de vida. Siempre, y de una vida en, en abundancia. ¿Por qué? Porque si nos, como es hay cosas buenas, ajá. también hay cosas malas. Sí. Como hay gente buena, también hay gente mala. Correcto, así es. Hay gobernantes buenos, pero también hay malos. Y necesitamos que los malos nomás que cambien. Claro. Y que el, cambien para la gloria de Dios. Que el Señor ¿verdad? cambie es, los corazones de, de las personas de que están... Así en es. En eminencia. Uh -huh. Y vamos a ver qué nos dice el verso nos 30. Nos dice el, el 30. dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Miren, en ese verso 30 nos dice algo que vamos a seguir platicando en la parte que va a continuar cuando Jesús uh -huh. explica esta parábola. Uh -huh. No queremos profundizarnos más porque luego los, viene la otra parte. Sí, los tiempos también. Pero dice, déjenla crecer juntamente hasta el día de la ciega. Y ese día les voy a decir, primero la cizaña, esa la van a cortar, y amarrarlas en manojos para quemarla. Uh -huh. Correcto. Pero recoger Así también es. el trigo, por eso me lo van a guardar en mi granero. En mi granero. O sea, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Entonces, eso eh, es lo interesante, mi uh -huh. amado, mi amada. Y te voy a invitar a que estés pendiente del siguiente video. Así es. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a explicar a los discípulos uh -huh. lo que es, por qué les decía esta, esa, paráb esta, esta parábola. Uh -huh. Y creo que es bien importante que el Señor nos hable de, de las diferentes formas, de las, de las diferentes maneras. Claro. ¿Sabes por qué? Porque se trata de que tú y yo y todo el mundo podamos ser de la buena semilla. Sí, amén. Así el es. Señor no quiere mala semilla. No, no, de ninguna manera. Pero la mala semilla va a ser quemada. Y eso lo vamos a explicar más eh, ampliamente en el siguiente video. Así es. En la, en la parte que sigue, que va a ser enseguida de este. Así que este es el pendiente de, del siguiente. Y deje Así que de Dios vida. bendiga sus vidas. Así es. Por lo pronto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Amén, Así vamos es. a orar porque yo quiero que todo mundo, Amén. hombre y mujer, Amén. en cualquier país del mundo, donde quiera que tú nos veas, el Señor venga a hacer algo maravilloso en tu vida. Y déjame decirte, Dios sí te ama, Dios sí te quiere, Amén, y te quiere bendecir. Y no solamente eso, sino también te quiere usar a ti para uh -huh. su reino y para su obra, gloria y para su gloria Amén. y para su alabanza. Así es. Este quiero dejarlos también con este. Eh, Pensamiento. Pensamiento, versículo ahí, primera de Pedro 5, 8. Dice, sed sobrios y velad. Uh -huh. ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es. Al cual resistir firmes en la fe. Ahí, así 1 de Pedro 5, 8, Entonces Hay que ser en la fe. Uh -huh. Vamos a orar. Amén. Únete conmigo en este instante, en este momento y sí, así únete es. en esta oración. Y vamos a decirle al Señor, dile así. Padre Santo, o sea, repítelo oh. junto conmigo. Dile, Padre Santo. Padre Santo. En este momento. En este momento. Yo le recibo en mi corazón. Yo le recibo en mi corazón. Para que usted haga de mí. Para que usted haga de mí. La mejor persona. La mejor persona. Límpieme. Límpieme. Purifíqueme. Purifíqueme. Santifíqueme. Santifíqueme. Para que yo pueda ser como la buena semilla. Para que yo pueda ser como la buena semilla. Para yo ayudar a que para nadie. Yo ayudar a que, que nadie, nadie Señor. De mi familia. Nadie de mi familia. De mis conocidos. De mis conocidos. Y aún incluso de mis y desconocidos, pero que puedo tener de alguna forma contacto con ellos. Que tengamos contacto con ellos. Vengan a ser semillas de cizaña. Sí, señor, así sea. Sino que yo pueda ser la vía, sí, el medio, el elemento que usted utilice para que esa semilla sea convertida en la semilla de trigo. Sí, aleluya. Que va a dar su fruto en su tiempo y que por sí, un día podamos estar allá en su sí, reino. Señor. Para la gloria de su, no, de su nombre. Para que un día podamos estar allá sí, en su señor reino, señor, señor. Disfrutando de todas las bellezas que usted tiene para con sus hijos. Gracias en Cristo, Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Y para el apoyo de oración. Pues sí, escríbanos a hoy.oramos.gmail.com o bien a um, les Únicamente les recomendamos que usted... Comparta estos videos porque no se imagina cuántas personas usted puede ayudar. Y así gracias es. por acompañarnos y le esperamos en la siguiente cápsula. Sí. Bendiciones, Bendiciones para todos. Y compártelo, compártelo y recuerde el siguiente video es el que Jesús va a explicar esta parábola. Esta parábola, así Bendiciones. es. Bendiciones. Bendiciones.